Estamos en el centro de Aguascalientes, son las 2 de la mañana y venimos a esta esquina porque dicen que estos maniquís por las noches se mueven. Son pequeños que constantemente ven hacia la catedral que tenemos en el fondo. Pero la gente que dice pasar a altas horas de la noche, menciona que al quedarse viendo a estos maniquís, estos sonríen. No, la verdad es que no, pero estaría padre la historia, ¿no? Es que iba pasando por este lugar, los vi y me parecieron bastante tétricos. Así que estaría bueno hacerles una creepypasta.